2, nivel 3, nivel 4, yo creía que incluso desde el nivel 1, cáncer es cáncer, este crece rápido, se me hace una metástasis rápida, yo creo que se debe ya entrar con, con dosis ya definitivamente altas, nosotros tenemos que ser un poquito agresivos en el tratamiento, doble eh, inyección de eh, para umbilical, o sea, do, dos dosis cada polletita trae 2 millones en este caso serían 2 dosis o 4 millones las 5 primeras dosis ¿sí? obviamente al momento que se está colocando las inyecciones umbilical, las células madres la doble dosis inmediatamente también la eh, moringa intramuscular a partir de la sexta dosis en adelante va la moringa sola sí. y de ahí en adelante la onceava dosis si cabe el término después de 15 días y, y de ahí para adelante tiempo preventivo una ampolla de cédula madre con una de moringa mensualmente. Hay mucha gente que también dice que quiere cuidarse, prevenir alguna enfermedad, etc. Con moringa sí, obviamente se puede colocar la cédula madre y la moringa una vez por mes para cuidarse.